Hola, yo soy Cristian y de hoy, encantado de estar aquí con ustedes El día de hoy les traigo un error, un error que es fundamental Un error que cometen el 99% de las parejas que terminan divorciadas Un error que realmente, si lo puedes evitar, te va a hacer la vida mucho más fácil Y te va a ayudar a tener una relación mucho, mucho más increíble ¿Cuál es ese error? Bueno los voy a decir, pero antes de decírselo, no olviden suscribirse aquí arriba, darle aquí a la campanita y compartir el video si es que lo creen conveniente. Pero también quiero que me pongan en los comentarios cuáles creen que ustedes son ¿Cuáles de ustedes creen que son otros errores que también se cometen en las relaciones y que la gente debería de evitar? ¿Ja? Dejen los comentarios porque muchos usuarios, aparte de que ven mi video, leen los comentarios y bueno, es bueno que pues mutuamente nos brindemos esa información para que todos aprendamos de todos, ¿no? Eh, y bueno, vamos a empezar. Ok, entonces ese error que casi todos cometen y terminan normalmente en una, en una relación que separada o divorcio o que simplemente rompe en la relación, eh, es cuando existe una, una diferencia entre lo que las personas quieren en la vida. ¿eh? Es decir, cuando tú conoces a alguien, la conoces o lo conoces, se llevan bien, pum, pum, pum, empiezan a fluir, las cosas se dan porque quizá tienen intereses similares, tienen puntos de vista similares, o hay algo que realmente comparten que es similar, ¿no? Y después, las, bueno, el tiempo pasa, la relación sigue, continúa, y empiezan a ver, eh, pues, diferencias entre lo que cada persona busca, quiere de sí mismos, de la otra persona y de la vida. Evidentemente, las relaciones son complicadas, sí, pero, eh, lo hace aún más complicado Cuando la cosa, los que, lo que tú quieres Lo que tú buscas Es diferente que lo que busca tu pareja Y esa diferencia crece aún más Cuando una persona busca mejorarse Busca, eh, tiene la ambición De hacer algo más en su vida De mejorar algo Mientras que la otra persona decide quedarse en su zona de comodidad, en su zona de confort. Uh -huh. Y esto pasa mucho. Eh, pasa mucho que de repente, bueno, una de las dos, una pareja, uno de los dos decide, ¿sabes qué? Estoy cansado, me voy al gimnasio. O ¿sabes qué? Estoy harto de este trabajo, voy a buscar uno mejor. O ¿sabes qué? Eh, me gustaría aprender a tocar un instrumento o aprender un idioma diferente, o me gustaría aprender una habilidad nueva, o me gustaría simplemente leer un poco más, eh, expandir mi conocimiento, ¿no? Y entonces, pues está súper bien, ¿no? La otra persona dice, ah, sí, pues hazlo, está, suena súper bien. Y mientras tanto, la otra persona pues se queda igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no le interesa, no, no le llama la atención, Está en, en su rollo con su pareja, su pareja está haciendo sus cosas, ella está con su él o ella está en su trabajo haciendo sus cosas con sus amigos, todo está en orden, está bien. Vaya, que no hay por qué moverlo porque las cosas están, simplemente funcionan de maravilla. Pero entonces, la persona que decidió hacer algo diferente, mejorarse, etcétera, etcétera, empieza a hacerlo y empieza a voltear abajo a ver a su pareja, y dice... Porque ella no está haciendo nada, o él no está haciendo nada. ¿Qué pasa? Hmm. Bueno, voy a seguir aquí y a lo mejor ella empezará a hacer algo, ¿no? Entonces sigue trabajando, trabajando, trabajando. Y entonces llega un momento que dice: Bueno, ya aprendí un idioma, ya aprendí esto, ya, ya busqué un trabajo nuevo, ya gano más, eh, quiero ahora viajar, quiero hacer otras cosas, pero mi pareja sigue ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se mueve? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Ah, y la otra persona dice, ¡ay, mira! Mi pareja ya está haciendo esto y lo otro, estoy tan orgulloso, tan orgullosa de él o de ella, eh, me encanta, me vuelve loco, me vuelve loca... Eh. Y mientras, esta persona pues, sigue ahí en lo suyo, ¿no? Sigue en, sin cambiar nada, sin hacer absolutamente nada al respecto. Y entonces, esa diferencia que se creó porque uno decidió mejorarse y la otra persona no decidió mejorarse, empieza a crear una brecha más y más grande ¿Por qué? porque mientras que la persona se está mejorando se está realmente eh, poniendo su esfuerzo en aprender cosas diferentes esa expansión empieza a conectarlo o a conectarla con otras personas con in, los intereses similares con intereses similares con puntos de vista similares y cuando una persona se expande se empieza a crecer y voltea a ver a su pareja y se da cuenta que su pareja sigue igual, es la misma persona que conoció hace dos o tres años o cinco años, lo que sea, ya no existe una admiración por su pareja, ya no existe un, no existe un um, interés de decir, wow, quiero ver lo que mi pareja está haciendo. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que está haciendo, lo ha hecho por los últimos dos años. Entonces. Evidentemente está, empieza a crearse una frustración de por qué mi pareja sigue lo mismo y mientras tanto ex, empieza a, creer, eh, a crecer un interés allá afuera por las cosas nuevas que se están aprendiendo y por las cosas, las personas nuevas que uno está conociendo. Mientras tanto la persona, la otra pareja, bueno, su pareja, la pareja sigue allá, sigue atorada. ¿Por qué? Porque ella decide o él decide quedarse ahí. Entonces ese es el error que muchas parejas cometen, que cuando ven que su pareja empieza a mejorarse en cualquier área, en cualquier aspecto, aunque sea mínimo, ellos o ellas deciden quedarse como estaban. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no sienten que sea necesario cambiar algo, no sienten que sea necesario expandirse, no sienten que sea necesario mejorarse, ¿por qué? Porque están cómodas o cómodos en ese lugar en donde están, en su vida. Sí, pero entonces meses o años más tarde, esa diferencia que no notaron, que estaba sucediendo, pues empieza a brindar resultados. Y entonces cuando eh, pues una persona decide, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto contigo porque no te admiro. La, la admiración es muy importante en la relación. Es importante que ambas personas admiren a su pareja porque esa admiración es lo que las motiva a mejorarse constantemente por su pareja, bueno, por ellos mismos, pero también por su pareja. Uh -huh. Es decir, si yo veo que mi novia se mete al gimnasio y está echado las ganas para tener un cuerpo increíble, y yo me quedo en el sofá acostado comiendo palomitas y viendo la televisión creciendo mi abdomen, pues evidentemente estoy, voy a estar contento de que mi novia llegue a casa con un cuerpazo que acaba de trabajar, pero ella no va a estar contenta de que yo esté sentado y que en vez de mejorar mi cuerpo como está haciendo ella yo esté empeorando ¿me explico? entonces va a llegar un momento en el que ella va a decir ¿sabes qué? no, o sea... No me estoy mejorando a mí mismo, a mí misma por esa cosa que está sentada ahí en el sofá. Me estoy mejorando a mí misma por algo que también me, ha, me haga sentir admiración. Y entonces es cuando uno empieza a buscar allá afuera. ¡Ay! Fíjate que conocí a alguien en el gym que es un atleta profesional. Y, bueno, mil historias pueden suceder, ¿no? Y lo mismo sucede en el trabajo. Que... Eh, quizá alguien, bueno, pues... empieza a aprender un idioma diferente, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, le gustan los idiomas, quiere expandir su conocimiento y empieza a leer y empieza a estudiar y quizá estudia una maestría o un doctorado, en fin, es, empieza a expandir su conocimiento porque quizá quiere mejorar de forma personal, pero quizá también quiere bu bu buscar algo mejor de forma profesional. Y entonces, cuando fin finalmente lo logra, Llega a la casa y se da cuenta que su pareja está sentado con el mismo empleo mediocre de hace 10 años. No ha mejorado y no se ve que exista un crecimiento a corto plazo o que realmente se vea que, esa, que su pareja vaya a crecer a, lo, a, a corto plazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no existe admiración. No existe, o sea, ¿para qué estoy buscando un empleo mejor si llego y mi pareja está haciendo lo mismo? La mismo, el mismo... Empleo mediocre que ha estado haciendo por los últimos 10 años. Es un ejemplo. Pero vaya que se aplica para todas las áreas. Entonces, eh, es importante, es importante que en el momento en el que tú veas que tu pareja empieza a mejorarse en cualquier cosa, tú empieces a mejorarte también. Porque si no lo haces, tarde o temprano... Esa diferencia, esa brecha empezará a crecer entre ustedes y tarde o temprano hará que ustedes se separen por completo. Uh -huh. Si ves que tu pareja empieza a ir al gimnasio porque realmente quiere estar más saludable, verse mejor, pues únete con él o, él, o con ella. ¿no? Empieza a hacer lo mismo o empieza a hacer por tu lado también, no es necesario que lo hagan juntos, también puede ser tú por tu lado algo que te haga sentir mejor, que mejore tu físico. Si ves que esa persona empieza a, no sé, aprender un idioma diferente, o, o, o quiere, está trabajando para quizá viajar más, para aprender más, para expandirse más, no, tú por tu lado empieza a hacer lo mismo. De, de este modo los dos van creciendo y la otra persona va volteando a ver a su pareja y va a decir, ¡Ay, mira, yo estoy haciendo esto y mi pareja está haciendo esto! ¡Oye, qué padre! Y entonces existe una comunicación entre eh, compartir las cosas que ambos están haciendo para mejorarse a sí mismos. Y eso es algo realmente muy, muy padre. Es algo realmente que vale la pena porque eh, hace que la admiración crezca en ambos lados y no hay lugar para que la otra persona diga, ¡Ay, vaya! Siempre puede pasar, pero no habrá una excusa para que la otra persona diga ¡Wow! Estoy viendo ahí que estoy con muchas personas que son así, así, así y mi pareja no está haciendo nada. No, mi pareja también está creciendo conmigo y eso es lo que me encanta de mi pareja. ¿Vale? Entonces es importante, ese se dio el error más común en las parejas que eh, una vez... Es, es curioso porque una vez que, cuando una, una persona es soltera, hombre o mujer, eh, hacen muchas cosas, realmente, eh, pues, se meten a estudiar idiomas, se van al gimnasio, se van a correr, se van a uh, hacer karate, artes marciales, clases de baile, en fin, hacen un montón de cosas. Y entonces, cuando las personas solteras, cuando las personas son solteras, realmente su físico se ve increíble. Pero el momento que tienen novio o novia, y esto es muy común y pasa muchas veces, en la mayoría de los casos yo diría, que la relación te hace entrar en un estado de comodidad. Es decir, sí, ahora necesitas dar tie hacer tiempo para ver a tu pareja, pero generalmente el tiempo que las personas empiezan a hacer para ver a su pareja es el mismo tiempo que quitan de la actividad que los hace verse mejor o la actividad que los hace sentirse mejor es decir, ah, ya, tengo ya tengo novio, o ya tengo novia ahora la voy a ver, no sé, dos horas al día o una hora al día o lo que sea una hora a la semana, lo que sea y ese tiempo que necesita hacer para ver a su pareja es, mm, qué voy a quitar, a ver, al ah, gimnasio, ok quito el gimnasio, no voy al gimnasio porque voy a ir a ver a mi bomboncito o a mi bomboncita y entonces quitan evidentemente eh, lo que los hace sentir menos cómodo para poder empezar a pues construir su relación ¿no? y está bien es normal es normal pero después eh, estar en relación está demostrado que te hace caer en un estado de confort en una zona de confort y de repente eh, si antes salías con tus amigos a bailar pues ahora te quedas en, la, en casa viendo películas con tu novio o con tu novia, ¿no? Y no solo viendo, no solo, no solo viendo películas, sino también comiendo chocherías, eh, un poquito de botana, etcétera, etcétera. Entonces, no solo estamos, están dejando de hacer actividad que antes hacían para verse bien, sino que ahora están agregando factores que hacen que su cuerpo empiece a no verse tan bien. Y con el tiempo, pues evidentemente las personas y las parejas se hacen cada vez más y más flojas. Y eso está demostrado, lo pueden, lo pueden buscar en internet. Eh, y cuando la gente se casa, cuando existe el matrimonio, bueno, es todavía peor. Porque, eh, digamos, cuando estás en una relación todavía existe esa posibilidad de que quizá algún día la relación pueda terminar. Entonces, Evidentemente tienes que estar en forma para verte bien, para conseguir a alguien más. Pero cuando se casan es... ¡pum! Ok. Comodidad total. Ya me agarré a mi pareja y aquí soy. Ya no tengo que esforzarme para nada. Y entonces se dejan, se dejan, se dejan. Y es cuando vemos las parejas que de repente eh, solían estar impecables y después de casarse están así como ¡pum! por ningún lado. Entonces eviten eso, eso pasa muy muy común, no caigan en la zona de confort, aunque estén en una relación Sigan mejorándose a sí mismos, sigan mejorándose a sí mismas, es importante crear admiración en tu pareja Es importante que juntos se expandan mutuamente en todas las áreas, no solo físicamente sino que también intelectualmente Profesionalmente, espiritualmente, mentalmente y evidentemente sentimentalmente también en la relación ¿No? Y bueno, es error Entonces el consejo simplemente sencillamente es Mejorate a ti mismo, a ti misma constantemente Y si tienes una pareja y ves que tu pareja se está, lo está haciendo Bueno, pues tú tienes que hacerlo también Si tu pareja se mejora, tú también haces algo para mejorarte Si hace algo más para mejorarse, tú has algo más para mejorarte ¿Ah? Y si tú te estás mejorando constantemente Y ves que tu pareja no lo está haciendo habla con ella o con él porque es importante ¿Mm? porque si no es cuestión de tiempo para que esa brecha entre ustedes separe la relación y bueno eso es todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse aquí arriba ponerle clic en la campanita para darle para recibir notificaciones de futuros videos Dale like al video si les gustó le pueden dar dislikes si no les gustó, pero díganme en los comentarios por qué no les gustó, qué no les gustó, qué les pareció, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejen en sus comentarios también cuáles otros son los errores que ustedes creen que no se deben de cometer en una relación, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos pronto, chao, chao, chao.